vendaje funcional. Para la lesión más frecuente, que es el ligamento externo, lo que tenemos que buscar es acercar origen e inserción. Por lo tanto, el vendaje lo tenemos que fijar en la máxima aproximación del ligamento que está lesionado. El más frecuente es el ligamento peroneo hasta el anterior. Para ello, colocamos bandas activas, bandas de anclaje. Habitualmente, lo vamos a poner en la unión del tercio Medio tercio distal, siempre pegamos por detrás, es decir, por donde nos vemos, y vamos cruzando, teniendo en cuenta que no debe de hacer, tiene que tener la misma presión en la parte proximal que en la parte distal de la banda, sin que nos haga rugas. Sobreponemos el vendaje 1, 2, 3 centímetros. Primera banda de anclaje proximal, la segunda hacemos exactamente igual, con la diferencia que superponemos aproximadamente entre un tercio y un medio y lo mismo. Así sería mal, mal y traemos sin que nos haga arrugas. Para las bandas distales hacemos parecido. Pegamos en la planta del pie. Como el antepié suele ser más ancho, habitualmente hacemos en bandas O sea, la primera y la segunda, raíz de los dedos. Habitualmente una segunda. Exactamente con la misma filosofía. Superposición entre un tercio y un medio. Siempre intentando que tenga las mínimas arrugas posibles. Y esto es lo que tenemos ya, lo que se denomina las bandas de anclaje. Las siguientes bandas son las activas. ¿Cuál es el objetivo? Que el bostezo que tiene el paciente lo fije. Para ello, ¿qué hacemos? Invitamos a que gire a través de la cadera, lo máximo que podamos, perfecto. Y vamos a colocar tres bandas. La primera banda activa, tenemos que colocarla justo encima del maleolo. Debe seguir la bisectriz de la pierna. Rodeamos talón. Y tenemos que ir justo encima del maleolo peroneal, cubriéndolo. Hasta la banda de anclaje. Entonces, gran diferencia que lo ponemos totalmente ya en máxima eversión, pegando la tensión, y esto es importante, que tiene que estar el tobillo y la banda como si fuese en cuerda de arco. Posición, como vemos, de máxima eversión. Ahora, vamos a hacer un abanico. Pero antes, si queremos quitar el tapón anterior, lo que hacemos es colocar una banda justo en talón, que viene... A la base, al primer meta, cabeza al primer meta, otra banda exactamente igual, la rodea y viene hacia el quinto meta. Este sería anti-cajón anterior. Colocado así, seguimos en la misma posición, giramos de cadera, giramos, giramos al máximo, perfecto, y ahora hacemos el abanico: es decir, pegamos encima el maleolo y llevamos una banda en la parte proximal hacia delante, o sea, hacia anterior rodea exactamente igual que la primera giramos la cadera del paciente le invitamos a que la gire pegamos sale justo por encima hasta el maleolo y a partir de aquí lo que hacemos es dirigir la banda claramente hacia adelante lo que nos permita descargarlo ya tenemos la segunda banda activa ahora giramos nuevamente la cadera ponemos la tercera banda igual en el baleolo, exactamente igual, igual en el talón, pero la diferencia es que la dirigimos hacia atrás, es decir, estamos formando aquí un abanico en la parte proximal, lógicamente cerrado en el talón. Volvemos a girar, sale el vendaje exactamente igual que la primera y la segunda banda, y la diferencia es que ahora vamos a dirigir la banda claramente tensándolo bien hacia posterior. Tenemos las tres bandas activas, volvemos a la misma posición de partida. Volvemos a colocar una banda anti-cajón anterior. Una mano va hacia el primer meta, la otra mano va hacia el quinto meta. Bien, y a partir de aquí viene sin moverlo exacto. Giramos nuevamente el pie y ahora vienen las bandas que van a dar. Todavía más estabilidad a este vendaje, si cabe la ponemos como la primera o sea, bisectriz, maleolo talón rodeamos y la gran diferencia que tiene es que antes hemos hecho siempre hemos terminado el vendaje en el lugar de la lesión y la diferencia de esta banda es que ahora vamos a terminar donde hemos empezado la lesión, el vendaje, es decir en el lado contrario de la lesión entonces ahora tensamos a tope cruzo el vendaje o mejor dicho la banda y termino justo por encima, podemos, si queremos podemos hacer una segunda banda exactamente igual, termino igual, corto y si le queremos dar más fuerza puedo cruzar todavía un poquito más, ahora comprobaremos que el vendaje tiene una gran estabilidad. ¿Qué nos quedaría? Cerrar. Para que no de ventanas y para que no se despegue todo el montaje, tapándose en exactamente igual. Pegamos donde no vemos, cruzo mi mano, tenso, compruebo de que no tengo arrugas y así todo el vendaje. Pejo. Importante, en el tendón de Aquiles, para que no ocasione rozaduras, estas bandas tienen que ir con poquita presión. Solamente cubrimos y por tanto hacemos emibandas. ¿Eh? Y en la zona distal hacemos exactamente igual. Colocamos los porcentajes, mejor dicho, la banda, cerrando. Y ahora lo que nos queda para que no exista edema muy bien y ahora que nos quedaría comprobar la estabilidad relajamos ya el pie eso entonces, diferencia con antes, estabilidad total, flexión existe, flexión plantar existe, inversión, eversión, ¿sí? en cambio cajón no hay y bostezo cero.